Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ponernos al corriente con algunos videos que ustedes me han pasado. Estos, estos videos sucedieron, creo que fue la semana pasada, pero vamos a ir viéndolos y analizándolos mientras eh, ya cuando nos actualicemos vemos contenido nuevo que tengo relacionado a Omega Pro y eh, vamos a verlo de una vez porque tengo el tiempo un poquito limitado. Vamos a verlo de una vez. Ah, por cierto, gente, vean, de verdad, de verdad. Les voy a explicar algo, que hay gente que piensa que uno hace las cosas por hacerlas, la gente que me pone en los comentarios, Emanuel, es que usted hace muchos cortes, Emanuel, es que usted no deja escuchar el video. Gente, este video que vamos a ver no me pertenece, este, este video es de, de un noticiero que se llama Día D. Si ellos detectan que yo estoy, o sea, imagínense que yo diga, ah no, eh, eh Mejor, para darle gusto a esta gente, ni siquiera voy a hablar. Voy a agarrar el video, lo voy a resubir y lo subo a mi canal para que lo vean completo tal cual. YouTube, esos videos los borra. YouTube, cuando usted hace eso, el canal le llega a usted una, un strike, le llaman una sanción. Cuando usted llega a tener tres en un año, le borran su canal. Entonces, yo no me puedo arriesgar a este tipo de cosas. Por eso es que eh, hay ciertas estrategias como, eh, por ejemplo, las que yo utilizo para... Eh, para que se tome como contenido nuevo, que es comentar un video, pausar el video cada cierto tiempo y, por ejemplo, el video aquí yo lo tengo con Zoom y así lo vamos a ver también para modificar un poco la imagen de fondo. Eh, esto es una manera de yo blindarme contra esas cosas, de que puedan eh, darme un strike por contenido de terceros. Entonces, una vez dada la explicación, ahora sí, vamos a ver el video. ...a los... A los haters, tú ven y invierte tu plata conmigo, que yo te voy a llevar en jet privado a las alturas a las que solo llegan los multimillonarios, ¿no? A disfrutar de eso que otros no van a poder ni siquiera soñar con él y con Omega Pro, ¿no es cierto? Reynoso fue hasta su espectacular detención en México, sospechoso de presuntamente... Esto está para hacer una película realmente. Alguien que tenga el presupuesto y que tenga, eh, o, o sea, de aquí sale una película bastante, bastante buena. <ríe> Todo lo que pasó con Omega Pro, o sea, es realmente, de verdad, de verdad, de verdad, algo que usted puede disfrutar mucho en una pantalla chica, o sea, una serie, una miniserie, pero de verdad sale, sale mucho. Hay mucha información. ...estar en una, involucrado en una estafa piramidal vinculada a un tema de lavado de activos, nada menos que con el cártel de Jalisco, esa es la tesis de la Policía Mexicana, era el rostro visible de un negocio digital eh, en Latinoamérica, que tenía además, fíjense ustedes, ¿eh? a voceros de este negocio de Omega Pro, por ejemplo en Colombia al pibe Valderrama, en Brasil a Ronaldinho, y aquí en el Perú nada menos que a la foquita Farfán. ¿Qué es lo que hacía? Ofrecía una tasa imbatible, no sé si 300% de interés, no hay ninguna institución financiera formal. Correcto. Gente, vea, desde ahí ya estamos mal. Alguien que no tiene conocimiento de cómo funcionan los CETES, de cómo funcionan las inversiones eh, de bajo, alto y riesgo medio, realmente usted ve esto y usted dice, ¿de dónde? O sea, ¿cómo? O sea, esto es imposible. La única manera de que esto funcione es que le paguen a la gente con el mismo dinero que entra. Pero llega el punto, un punto de inflexión, donde la burbuja está tan inflada que explota. Esto ya lo hemos explicado miles de veces. Pero en, una, en un sistema de inversión tradicional, usted mete su dinero y si usted tiene un 15% al, a, al año, no al mes, al año, si usted obtiene un 15% al año, tomemos en cuenta que el... el el índice de, de, de inflación anda como en un 10, 9%, a veces varía, pero con que usted tenga, tomando en cuenta la inflación en ese año eh, y tomando en cuenta también que usted se puede llegar a ganar un 5% más, aún así eso es de riesgo, aún así. Ahora, un 300% en 16 meses. O sea, esto es imposible. ...que te ofrezca esa tasa, ¿correcto? Pero él sí. ¿Qué tenías que hacer? Desenvolver entre 50 mil y 100 mil dólares. Durante cuatro años eh, operando en más de 100 países, Omega Pro logró captar 3 millones. Ese que salía ahí atrás, aquí en la pantalla, era Santiago Rosso, que de hecho ni siquiera se llama Santiago Rosso. Él, esta gente se cambia los nombres cada, cada vez que se meten a una plataforma que cayó, entonces para que no los encuentren en Internet, él no se llama Santiago Rosso. Eh, yo sé cómo se llama, pero no lo vamos a decir en este video. ...de inversionistas, que a su vez hacían las veces, digamos, que de jaladores. ¿Por qué? Porque ellos tenían que conseguir afiliar nuevos clientes para jaladores. sostener estas tasas imbatibles. Entonces, y atraer nuevos clientes para ellos, como en los videojuegos, alcanzar un nuevo nivel, un nivel VIP, y así entrar al Olimpo de los millonarios que se mueven en jet set, que manejan autos de alta gama, que van a islas paradisiacas como el propio Reynoso, porque así se vendía en sus redes sociales. Bueno... Él ha sido detenido, fue detenido en México, un operativo, van a ver el video espectacular, en las oficinas de otro, de, de, de otra empresa, de otra empresa. La no desesperación Black de los socios de esa empresa, agarrando bolsas de basura, rellenas de cientos de miles de dólares, tratando de tirarlas por las paredes desesperado. Bueno, la policía sospecha que esta empresa. <ríe> era una sucursal de lavado de dinero del cártel de Jalisco y ahí ha caído Reynoso. Su hijo esta noche habla con Lorena Ormeño y le dice, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, él no tiene nada que ver. Y Omega Pro, ¿qué creen? Ha cambiado de razón social y sigue captando clientes. Es increíble, Lorena Ormeño con toda la historia. Para todos los haters que tenemos, que siempre andan cuestionando y hablando mal de Omega cuando en su vida van a ellos tener esta oportunidad. De... La manera de hablar de un CEO y gerente general de Latinoamérica tener este estilo de vida. Autos de lujo, viajes al paraíso en jet privado, vivir como el 1% de personas en el mundo que disfruta la opulencia rodeados de famosos y hasta ganadores del balón de oro. Una vida de jeque árabe que usted o yo podríamos tener si abrimos la mente y los bolsillos. Hola bueno, amigos, quiero enseñarte cómo tú también puedes construir y crear tu propio reinado en este mundo. Tu propio reinado. Hola, hola, ¿cómo están? Me encuentro aquí en mi apartamento de Miraflores, junto a una socia, va a invertir 50 mil soles más. Un negocio digital con un gurú peruano que por momentos parecía ser una religión llamada Omega Pro. Todo el mundo de pie porque vamos a darle la bienvenida a nuestro General Mayan de Latinoamérica. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a... perdón gente, vamos a darle la bienvenida a nuestro General Mayan, O sea, es un maya. Oigan, oigan, es que se está.ocio bueno. digital con un gurú peruano que por momentos parecía ser una religión llamada Omega. Perdón. Pro. Todo el mundo de pie porque vamos a darle la bienvenida a nuestro General Mayan de Latinoamérica. Gente, vean, esta esta gente, esta gente, muchos de ellos usted los vea así con con saquito y corbata, muy bien vestidos, empresarios opulentes con relojes Rolex, con iPhone de última generación. Eh, eh, muchos de esta gente ni siquiera acabaron eh, los estudios básicos, ni siquiera tienen un título universitario, ni siquiera, hay muchos de ellos que eran taxistas, hay muchos de ellos que eran peluqueros, hay muchos de ellos que se dedicaban a, a trabajos, vamos a ver, no estamos demeritando ninguno de esos trabajos, pero para el estilo de vida que, que ellos pretenden o aparentan tener de donde vienen, con los estudios que tienen. O sea, son cosas que realmente no cuadran. Y esta gente, todo lo que ha logrado, lo ha logrado gracias a justamente ese tipo de plataformas que ellos saben perfectamente que en algún momento van a quebrar, pero a ellos no les interesa que la gente pierda, pierda su dinero. ¡Reyos! Nuestro General Maya. A este señor lo tenía. Un líder El Sueño de del millonario peca. instantáneo que de pronto se desplomó. Este señor hablaba y la gente se callaba. Los tenía, pero embrutecidos a todos. Los tenía de una manera que si alguien lo cuestionaba, salían 20, 100, 500 defensores de este señor. Ese señor lo tenían como un dios, básicamente. Esta es la historia de una de las presuntas estafas piramidales más grandes del mundo. Su debacle, sus supuestos vínculos con el narcotráfico y la defensa del gurú caído. ¿El hijo? ¿Es su padre no, claro, un okay, estafador? No Para nada, mi padre es un tremendo ejemplo. ¿Un tremendo ejemplo? Es una gran... Vean lo claro, que bonito ahí? Su carita de, de angelito de yo no fui es una persona con una reputación intachable, decía él en uno de sus videos, su hoja de vida en blanco totalmente estamos haciendo una convocatoria para la gente que vea el negocio y nosotros estamos aquí para apoyar ¿qué es lo que tenemos que hacer? invitar, invitar. Era habitual ver en redes sociales a celebridades contando el secreto de cómo hacerse ricos instantáneamente. En Colombia podía ser el pibe Valderrama, en Brasil Ronaldinho o en Perú Jefferson La Foquita Farfán. Hola amigos, los saluda su amigo Jefferson Farfán y los invito al gran evento este 9 y 10 Omega Pro en Panamá. Cuídense mucho. No sé quién es el la maravilla era Omega Pro, una financiera de inversiones cuyo gerente para América Latina era Juan Carlos Reynoso, un arequipeño radicado en Estados Unidos, un coach motivacional con experiencia en la banca norteamericana. La promesa, una vida de rico con una inversión desde 100 dólares a 50 mil. Puedes comprar un paquete de operaciones de Omega Pro desde 100 hasta 50 mil dólares. Omega Pro te genera una rentabilidad con un crecimiento del 300% en tan solo 16 meses Omega Pro es la mejor inversión Ahí que puedes sale hacer esta señora actualmente está en otras compañías publicitándolas también que también son compañías fraudulentas o sea ya, ya perdieron el, el pancito de todos los días donde ganaban millones y ahora andan buscando en otra porque es lo único que saben hacer como les digo esta gente Muchos de ellos, no digo que todos, muchos de ellos no tienen preparación de absolutamente nada y lo único que, que saben hacer es esto. Tienen la para labia, conseguir la todo lo que siempre ha soñado. soñado. Me ofrecía 10% rentabilidad mensual, 10% mensual es una barbaridad de dinero y 300% Pero si crees, dejabas el dinero un poco casi año y medio, 16 meses. Las entidades financieras más pintadas en el Perú te ofrecen menos de 1% mensual. Hoy día, un depósito a plazo te puede pagar 9% anual, en una cooperativa, 12% anual. O sea, alta rentabilidad, con poco riesgo y en poco tiempo. ¿no? Pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, pues son estafas. Así la identificó la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. Pero ¿quién no quiere ser millonario? Así, Omega Pro operó en 100 países y captó a 3 millones de inversionistas que pugnaban por sumar nuevos miembros para alcanzar el nivel diamante y ser del selecto grupo con autos de alta gama y viajes a Dubái o Cancún. Un sueño que terminó en octubre pasado, cuando de pronto los inversionistas no pudieron sacar más su dinero. Y Juan Carlos Reynoso informó en una llamada solo para socios VIP que habían hackeado su página vinieron a dañarnos el negocio eh, agentes externos estamos trabajando en recuperar esa página habilitarla nuevamente algo nunca antes visto que hackean una página de estas que son estafas nunca en la vida se ha visto esto que la hackeen que, que, que, que, que las tengan que hacer eh, eh, KIC auditorías, todo esto nunca en la vida, es la primera vez gente esto es la vieja confiable esto lo, lo usan absolutamente todas cuando se van Pietra Verdi, Ganancias Deportivas Generación Zoe eh, bueno, Generación Zoe no, no fue así me parece eh, bueno la, absolutamente todas tienen las mismas las mismas excusas cuando se van, pero realmente es que la burbuja explotó y pues ya no hay absolutamente nada que hacer limpiarla y ponerla como ya me tengo que ir ya casi, eh, Estoy haciendo la, la miniatura del video para dejarlo ya listo y no tener que... Esto es productividad, gente. Mientras estoy haciendo el video, estoy haciendo la miniatura. ...nuevamente a disposición de todos los socios legítimos. El caos se desató, pues aseguró que la plataforma estaría habilitada en 48 horas, pero hasta hoy no funciona. En su lugar, en redes sociales Omega Pro, cuelga videos de supuestos clientes recuperando su dinero. ¿Se acuerdan que les había contado que supuestos clientes recuperando su dinero? Hacía parte de un proyecto de finanzas digitales que estaba revolucionando el mundo. Bueno, se cayó la plataforma. Y este señor, vean, en este video queda constancia de que este señor estaba realmente involucrado con Omega Pro. Se ponía la camiseta, la defendía. Y al final dice, no, es que a mí me pagaban. O sea, ¿quién que le pagan hace esto? Y pues claramente todo el mundo dijo, ya, pues, ya no hay más. Ya sin plataforma se cayó el negocio. Y pues se equivocaron. Renovaron la plataforma. Estoy grabando este video para dar evidencia y fe de que Omega Pro sí paga. Les doy las gracias a Dios, primero que todo, segundo Omega Pro, porque ya me hicieron el primer pago a una de mis cuentas. Omega Pro sí cumple. Pero hay dudas sobre los felices testimonios, como en Colombia, donde Omega Pro habría captado 63 millones de dólares. El papel de Juan Carlos Reynoso pues era claro que él era un alto directivo de la compañía. Durante todo el periodo de octubre para acá, que en octubre fue que supuestamente Omega Pro lo hackearon, era el que respondía, era el que decía, estamos hackeados, tranquilos, el dinero está seguro, el dinero se va a pagar. Inclusive, el dinero el mismo está seguro, seguro en enviado, unas bolsas de basura, ahí está muy seguro, donde lo tiraron a otro lado. A, supuestamente, inclusive con videos, eh, información de supuestos pagos que se habían hecho en Chile, en Ecuador, en Costa Rica, pero a las personas aquí no les ha llegado en este momento, a nadie le ha llegado dinero en Colombia. Olga Patricia Rendón, periodista del diario El Colombiano, realizó una serie de reportajes sobre la debacle de Omega Pro. Muchas personas terminaron de su propio bolsillo pagándole a los amigos que invitaron, cuando es posible, ¿cierto? Pues porque si el monto... Eh, es posible cubrirlo, pues finalmente prefiero eso que perder una amistad. Pero hay unos montos altísimos que es imposible de responder. Y la última esperanza se perdió al saberse que Reynoso tuvo una inversora idéntica llamada Icomtech, que desapareció también por... Correcto. De hecho, nosotros fuimos, bueno, en este canal, y no me voy a echar todos los créditos yo, los que sacamos esto a la, a la luz. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Reynoso estuvo en Icomtech y, y Omega Pro llevaba tres años de estar funcionando y nadie sabía nada de Icontec nadie conocía que Juan Carlos Reynoso estaba en, en Icontec a mí me, me, me escriben como yo tengo mi número de Whatsapp público, me escribe una persona no recuerdo su nombre y tampoco sé si quiere ser mencionado, y me dice Emanuel, usted sabía que eh, Juan Carlos Reynoso estuvo en Icontec y yo, ¿qué es Icontec me dice, sí, nadie sabe esto, le voy a pasar información para que usted la presente en un video este video de presentación de negocio de IconTech, cuando a mí me pasan esos enlaces y me dicen, eh, investiga estas, estos videos, tenían como 5 años de haber sido subidos y tenían 50, 30 reproducciones. O sea, absolutamente nadie los había visto, nadie sabía esta información. Una entrevista que le hicieron a Juan Carlos Reynoso también, nadie sabía que Juan Carlos Reynoso estuvo ahí. Esto no era de conocimiento de nadie. Hasta que... Eh, me pasaron esa información y yo saqué todo esto a la luz. Y le agradezco mucho también a esas personas que me envían información. Porque eh, gracias a ellos es que sale todo esto. Eh, y después de esto, di, obviamente... Otros youtubers también subieron su, hicieron su parte... Eh, subiendo de nuevo esta información. Pero eh, aquí fue donde... Eh, surgió todo esto y donde nosotros dimos a conocer esta situación de que Juan Carlos Reynoso estaba en el contexto. Por presunta estafa y con varios miembros detenidos, Reynoso reaparecería como gerente para la América Latina de Omega Pro, empresa fundada por el indio Dila Warsing y el norteamericano Mike Sims, que seguían sumando famosos para ganar adeptos. Omega Pro Family. I gotta tell you, I'm very, very excited because we've been in discussions Qué lindo que habla este señor. Qué bonito que habla todo. Todo muy bien, muy correcto, pero él sigue estando en este tipo de compañías y sigue todavía eh, justificándose con que él simplemente es un, un cuenta historias, igual que Angie Maya, una persona que cuenta su experiencia. Lo que hagan las compañías no me interesa, pero a mí me pagan por, por, por publicitarlas. Sometime. Con la debacle de Omega Pro, los mismos rostros se sacuden y reaparecen con un nuevo nombre. Go Global. Hello, Go Global family. Eric Wary here, and I just want to tell you I'm very, very excited to be joining you on February 1st at the official pre-launch of Go Global. Y en medio de este desastre financiero, Reynoso fue detenido en Ciudad de México. En la Ciudad de México, la Marina allanó las oficinas de una extraña consultora financiera llamada Black Wall Street Capital. Ocurrió el último 15 de marzo en Colonia Anzures del Distrito Federal. La policía judicial intervino a la empresa bursátil Black Wall Street Capital, cuyos directivos escondían el dinero en bolsas de basura. Cuando llegaron los agentes, Reynoso permaneció sentado... ...y luego apareció observando a un gerente subiendo al techo... ...aparentemente para esconder los activos. Las autoridades hallaron 148 mil dólares, armas de fuego y droga... ...y se informó, la empresa sería usada para lavar activos... ...del cártel del narcotráfico Jalisco, Nueva Generación. Detuvieron a cinco de los presentes, entre ellos el peruano. Informarles que el empresario de origen peruano, Juan Carlos Reynoso... Se Vamos a ver, gente, realmente Juan Carlos Reynoso estaba involucrado con esta gente y realmente él, él tenía vínculos y, y, y tenía tiempo de estar ahí, en esas oficinas. Eh, si a este señor, si a este señor no lo hubieran agarrado en ese operativo, perdón que no esté viendo hacia, hacia la cámara, es que estoy, como les dije, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, eh, probablemente muchos de ustedes seguirían eh, ahí pensando qué va a pasar con eh, Juan Carlos Reynoso, necesitamos que se haga justicia, recuerden que estábamos recogiendo firmas, recuerden que eh, teníamos en, en Change.org peticiones para que este señor, la justicia hiciera algo, pues hasta la fecha él sigue en prisión preventiva mientras se le hace un juicio, mientras se investiga, porque hay muchas cosas que investigar, no solamente de la estafa de, de Omega Pro, sino que aparecieron muchísimas otras cosas que este señor aparentemente estaba involucrado. Entonces, eh, fue el mejor desenlace. Lo, lo, o sea, si la gente quería justicia y quería que esto eh, saliera a la luz y que este señor pagara, pues yo creo que fue el mejor desenlace y lo mejor que pudo haber pasado que lo, que lo captaran, que lo capturaran no solamente por, por esto, sino por otras cosas y que tuviera que ser investigado sí o sí. Se encuentra sometido a juicio en México por delitos relacionados a la delincuencia organizada y se le vincula a un cártel el cual es distinguido por su impacto en la violencia. Se le procesa por delitos contra la salud, posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La empresa es investigada por sus vínculos con el crimen organizado y realizar operaciones de distribución de narcóticos y de lavado de dinero. Este fue un reporte especial para Día D en Perú. Desde Estados Unidos su hijo clama su inocencia, asegura que estuvo en el lugar equivocado. Uno de sus amigos es un socio de, del banco también, entonces él estaba ahí y iba a tener una reunión con las personas del banco porque estaba interesado en invertir en ese banco, le gustaba el modo de trabajo, recién estaba empezando a averiguar sobre el banco. Pero a él se le ha ordenado una detención. Entonces, eh, eh, por estar eh, eh, de visita, no tendrían elementos suficientes a nivel fiscal para recluirlo. Lo que pasó es que él dijo que, cuando le preguntaron qué estaba haciendo ahí, él dijo que era uno de los socios, porque literalmente recién estaba como creando una sociedad. Casi todas las noticias que salían entre Perú, Colombia, Argentina, otros países, solamente hablan de mi padre con relación con Omega y que por eso lo arrestaron. Y eso es completamente falso. El arresto ni siquiera fue un ataque hacia mi padre, sino un ataque hacia el banco. Y mi padre justo estaba ahí en el momento incorrecto. Este señor, vamos a ver, nosotros hicimos un video donde este señor, en su propio Instagram, desde el año pasado, él tenía unas fotos dentro de esas oficinas, sentado en unas computadoras, y nos, gracias a después de esta detención que hizo, que hizo la policía, que tomaron fotos del lugar donde ocurrieron los hechos, hicimos una comparación de las paredes, hicimos una comparación del color del piso, hicimos como esto, cuando ponen dos imágenes hay que buscar las diferencias, era todo igual. Hasta el mismo control del aire acondicionado que estaba sobre el escritorio era el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor, hace muchísimos meses atrás, antes de que fuera este cateo, ya él estaba en esas oficinas. Ya él tenía vínculos con esta gente desde hace muchísimos meses atrás. Y eso lo sacamos a la luz también en este canal. Entonces, el hecho de que, ay no, él estaba ahí de pura casualidad... Eso no es un argumento ni, ni lógico ni real. Con imágenes del arresto, Juan Carlos Reynoso Jr. busca probar la inocencia de su padre y descartar cualquier vínculo con el narcotráfico, pues en efecto muestran algo extraño. La propia policía desconecta las cámaras de la empresa y hasta rompe el vidrio para manipular los servidores. Los mismos policías fueron los que entraron al banco, rompiendo. Cuando yo, sí, es, esto sí es cierto, y esto yo no lo noté cuando, cuando hice este video, eh, hablando sobre esto. esto. A mí me pasaron el video hoy y era cuestión de, de minutos y yo ya lo tenía afuera, pero no tuve el, el momento de analizarlo. Pero sí, esto es real, la gente, los policías... Vieron todas las cámaras y de... plantaron también la droga. Creo que también plantaron una sola arma porque las armas estaban en el banco. Plantaron la, la, la droga. plantaron la droga. ya son armas registradas por la seguridad del banco. Y también entraron sin una orden de saqueo. O sea, hicieron todo ilegal, ¿no? Y no fueron cientos... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Juan Carlos Reynosa, es que este señor no sabe ni cómo mentir. Eh... Vamos a ver, gente. Vamos a ver algo. Hay una fotografía donde se ven todas las armas. Todas las armas. Que la, la policía de, de, o sea, que la policía encontró en este, en este recinto. No la encuentro. Pero realmente se ven al, armas de calibre altísimo. O sea, son armas de asalto, de, de, eh, que usted dice, esto no lo puede tener seguridad de un banco, esto ya es realmente eh, armas con otros, otros fines, otros propósitos. No encuentro las imágenes, pero si ustedes las lograron ver en algún momento, yo, creo, yo sé que por ahí andan en internet las imágenes de las armas que encontraron en, en estas oficinas durante el cateo, son armas de calibre altísimo, altísimo, entonces, no, no. 69 mil dólares, sino más de 5 millones de dólares. Una empresa sí tiene un seguro. Si le roban, recuperan el dinero. ¿Por qué tendrían que llevárselo en bolsas? Si ustedes ven los videos van a ver que mi padre en ningún momento está tocando ninguna de las bolsas, o moviendo, ni siquiera está tomando ningún tipo de acción. Simplemente está tranquilo, calmado, porque ni él sabe lo que estaba sucediendo. Sin embargo, un juez ordenó su internamiento en un penal y se investiga si existe o no vínculo entre Reynoso y el cártel Jalisco Nueva Generación. Curiosamente, el joven aconsejó no invertir en México, cuando él y su padre están bajo sospecha por ser parte de Omega Pro y hoy Go Global. Él no es la persona que capta el dinero de las personas. Él no es el creador o el CEO de, de Omega Pro. Pero hay muchos videos de él. Gerente general de Latinoamérica o sea, él es el responsable, así es como se presentaba, él es el responsable de traer Omega Pro a todo Latinoamérica eso es lo que quiere decir gerente general para Latinoamérica, y así es como él se presentaba eh, Hablando del, del negocio, ofreciendo 10% mensual, 300% de ganancia por una inversión y es evidente que él está captando ese dinero ¿Cómo es evidente que él está captando ese dinero si solamente está explicando lo que la compañía ofrece, él ayuda a hacer crecer a los equipos de Latinoamérica él no capta dinero de nadie, el problema de Omega Pro, ha sido... o sea que sus videos en autos lujosos, en jets privados en islas paradisíacas, todo ese dinero viene porque Juan Carlos Reynoso tiene eh, un trabajo, un negocio aparte, no sé con qué tiempo diría yo, porque este señor pasaba 24-7 metido en Omega Pro, si el, dinero, si el dinero no viene de Omega Pro, ¿de dónde venía? ¿Será acaso que viene de otros lados ilícitos? ¿Ya ven cómo se va? <ríe> o sea, es que ni para mentir, porque mientras más hablas, más meten las paredes. Un problema de un hackeo que es fuera del control de las personas y está siendo solucionado. Hasta el momento yo veo que se están reflejando varios pagos. O sea, la compañía en sí está respondiendo. Obviamente necesita tiempo para recuperarse. ¿Se acuerdan cuando yo en un video también les dije que les van a pagar al 0,01% de las personas? El hecho de que salgan cinco videos a la semana, siete videos a la semana, eso no representa ni el 1% de los 3 millones de personas que hay esperando el dinero de Omega Pro. Ahora, que les paguen a unos cuantos, eso es como que usted agarre un puño de monedas y se le caigan dos, tres monedas. O sea, eso es absolutamente nada. ¿Cuándo diría yo que le están pagando a la gente? Cuando la gente de Colombia, que es... Qué extraño. La mayoría de gente es de Colombia y le pagan allá a un pelagato de acá de Costa Rica, a un pelagato allá de, de Perú, a un pelagato. O sea, o sea no, no hay lógica, no hay lógica. Un simple vendedor de Omega Pro. Eso dijo fue su padre, quien aseguró que también tiene dinero retenido en la... Claro, cuando estaban en su momento ellos decían, gerente general de Omega Pro. No decían, un simple vendedor de Omega Pro. Qué extraño todo eso. financiera bueno las personas que les puede reclamar siempre son las personas que les han ayudado a, a entrar no todas las personas, los promotores yo no le veo un problema porque yo invertía y también sacaba mi dinero no sé por qué piensan las personas o usted de que el dinero no se puede monetizar obviamente se puede monetizar y las personas que están pidiendo la devolución de su dinero y que no lo tienen ahora ¿qué les diría a ellos? simplemente tienen que esperar el proceso o quizás ya su dinero está en camino a que lo puedan cobrar Así van a seguir hasta el 2048 Que no pierdan la fe Que no pierdan la fe No pierdan la fe Porque las inversiones es cuestión de fe Si usted tiene fe y ora todos los días y hace su rezo Y usted cree, le van a pagar Así es como funcionan las inversiones Usted mete su dinero a una entidad financiera Y usted tiene fe y reza todos los días Entonces va a tener ganancias. Pero si usted no tiene fe, entonces el banco va a decir, no, no, es que usted no tuvo la suficiente fe, no le vamos a pagar. La fe. El salvavidas para los pocos que aún se niegan a creer que perdieron su dinero. Mientras la mayoría reclama en redes sociales, pues ni siquiera pueden denunciarlos, porque Omega Pro es como un fantasma. ¿A quién vas a denunciar? Si no está constituido formalmente en el país, si no tiene un representante legal, si no tiene una dirección conocida. Todo está por redes sociales y probablemente la matriz pues esté. Ese es el problema justamente de usted invertir en una compañía que no está regulada. Ah no, pero es que nosotros somos alegales, nosotros estamos fuera del radar de, de estas eh, instituciones gubernamentales. Y todo lo bonito que se lo quieran presentar a usted, aquí están las consecuencias. Esto es lo que pasa cuando usted invierte en una compañía que no está regulada. Que usted, usted dice, sus principales CEOs, Mike Sims, Andreas, Juan Carlos, los que sea, son de Estados Unidos, son de la India, son de Colombia. O sea, se supone que debería estar constituida en uno de esos tres países. No en las Islas San Vincent y las Granadinas. Una compañía multinivel real, dígase Topperware, dígase Amway, dígase Herbalife. Si fueron creadas en Estados Unidos, tienen su verificación, están registradas en Estados Unidos. No allá en las Islas Canarias. No. Es ahí donde está la diferencia entre algo legal y algo alegal. Por no decir ilegal. México, en Panamá, en, en Gran Caimán. Solo en 2022 en Perú se detectaron 11 empresas que Oye, negocian ilegalmente el... con dinero digital. Go Global, ex Omega Pro, voltea la página y las deudas y capta a quienes buscan ser millonarios al instante, usando las nuevas tecnologías, pero aprovechando como capital un antiquísimo pecado, la avaricia. Nosotros no solamente producimos resultados económicos, producimos estilos de vida, no las vidas miserables que esta gente lleva, dedicado a todos esos haters babosos de las redes, que lo único que hacen es hablar basura. Todo, cae por su propio chicos, ese fue el video que les quería mostrar. Me tengo que ir en este momento. Tengo que prepararme para ir al trabajo. Ya saben, gente eh, sin aspiraciones, que no tiene la suficiente motivación, que son uno más del montón que no invierten en este tipo de cosas. Están obligados a vivir toda su vida cumpliendo un horario y ese soy yo. Lo siento, perdón por fallarles. Eh, chicos, me tengo que ir. Chao.